La presentamos bien, correctamente, Sonia Recabarren está actualmente a cargo del, del hogar Eva eh, Perón. Allí siempre le decimos el hogar de ancianos, ¿no? Ya quedó en el, claro. el imaginario colectivo del hogar de ancianos. La residencia Eva Duarte de Perón. Ahí está, ese es el nombre correcto, pero también ahora va por otro objetivo que lo tenías ya desde de hace tiempo, ¿no? Que es llegar a la Intendencia de Caucete, tu departamento. Así es, eh, bueno, estamos trabajando firmemente en en terreno, en territorio, eh, para llegar a la intendencia del departamento, eh, recorriendo los distintos barrios, llevando la propuesta, pero sobre todo eh, escuchando a los vecinos de Caucete, ¿no? Estamos practicando esto de la escucha activa, eh, nuestros vecinos quieren ser escuchados, y es importante que como funcionarios nosotros estemos atentos a, a las necesidades para trabajar en conjunto y llegar a las soluciones, ¿no? Hemos recorrido ya todo el departamento, y, bueno, ahora ya eh, más firme en lo que es la, claro. la etapa este más eh, fuerte de la campaña. Sí, ya porque prácticamente es eh, la, la recta final, digamos. La recta ¿no? final. Nos parecía cuando comenzamos en diciembre aproximadamente, en noviembre, diciembre, nos parecía que faltaba tanto tiempo. Eh, lo bueno es que hemos podido lograr esto de, de, de visitar. Hemos eh, organizado mmm, puntos de encuentro comunitario. Le hemos llamado PEC, en los distintos barrios, y estos nos están ayudando a acercarnos más a los vecinos, a, a escucharlos y a poder realizar pequeñas reuniones eh, fortaleciendo esto, ¿no? Y bueno, eh, llevando como principal objetivo eh, lograr eh, llegar a la intendencia, eh, que este 14 de mayo este, pueda ganar las elecciones y, bueno, y, y, y poder lograr todo lo que los cauceteros quieren de acuerdo a la necesidad de cada barrio, porque si bien... Eh, también aclaro esto, eh, soy caucetera de nacimiento, nací en Villa Independencia. Eh, luego, cuando me caso, voy al centro de caucete, pero nunca me fui del departamento. Claro. Es decir que diariamente recorro eh, Caucete sus calles, sus negocios eh, y conozco las necesidades de los vecinos. Pero en esto de, de estar en esta, en esta carrera de la Intendencia... Eh, me ha llevado a estar mucho más cerca de ellos, ¿no es cierto? Y interiorizarnos de, de la problemática de cada uno de los barrios del departamento. Bien, ¿y qué, qué es lo que pide el vecino de Caucete, eh, Sonia? Eh, digo, eh, si buscamos generalizar un poco, tenemos una zona urbana y otra zona más rural, bien marcada, ¿no? Bien marcada. Me, me tocaste un punto del de que más nos reclaman. En la zona rural, nos dicen siempre los funcionarios, se abocan a lo que es la diagonal Sarmiento y nosotros quedamos desprotegidos de iluminación, de eh, tema de, de cómo están las calles también, porque en la zona rural hay este, un problema eh, grave que, que solucionar, que es el estado de calles. Cuando la calle no está bien, el colectivo no circula, o sea que los chicos se quedan sin escuela, quien tiene que trabajar no puede llegar al trabajo, y bueno, es algo a lo que nosotros no, no podemos este, estar ajenos. Como bien. funcionarios tenemos que estar siempre al lado, y ese es uno de los reclamos. no. Si bien hoy por hoy, eh, bueno, en, en todo lo que es el centro de Caucete, está realizándose una obra necesaria, como es la eh, obra de cloacas, eh, bueno, hay, hay distintas versiones: gente que está enojada, gente que. que la necesidad de las cloacas es real, sí. pero bueno, ha habido algunas cuestiones ahí que tienen que ver quizás con la falta de comunicación, pero es un. Eh, realmente una inversión muy importante este, a través del gobierno eh, provincial y la necesidad de cloacas. Uh -huh. y na, sí, porque, Sonia Karina. Sonia Karina, Sonia Karina, Karina. Porque, Yo siempre eh, la conoció como Sonia. Claro. <risa> Mire, allá estoy en bici. Ah, qué sí, bueno. mira, Esa faceta no la conocíamos. <risa> bueno. Claro. bueno, sí, Suelo, suelo hacerlo sí. en mis tiempos libres, que no son uh -huh. muchos, pero allí estamos. Uh -huh. Esto fue el fin de semana, el domingo. Eh, llegamos hasta Bermejo, San Expedito, eh, Ay, acompañando a una agrupación ciclística uh -huh. que es Cristo Rey. Ellos hacen una promesa de todos los años ir en bici. Y bueno, acompañé algunos trayectos, tampoco ¿Sí? le voy a decir que me fui todos los kilómetros. Pero bueno, allí compartiendo con vecinos, contándonos y recordando eh, desde cuándo nos conocemos. Eh, recordando de, de, de que algunas veces, bueno, me conocieron, la mayoría a través de trámites en desarrollo humano, que claro. quien va al ministerio va por una necesidad urgente. Y bueno, esto nos ha llevado después a tener amistad y a continuar. Y allí estamos en San Espeña, bueno, allí en nuestra, nuestro partido, nuestra sede partidaria, este, asesorando sobre trámites, eh, otorgando algunas gestiones que hemos realizado este, a través de los distintos ministerios de la provincia de San Juan. Y bueno, esto esto de de estar con compartiendo con los vecinos y las vecinas es lo que es lo que más lo reconforta a uno no ese abrazo eh, que nos alejó tanto en la época de pandemia y que hoy podemos Claro, volver a, a reencontrarlo y retomar, sí. Exacto. Pero bueno recién usted eh, comentaba sobre la diferencia, quizás existe en Causete, entre el, la zona centro y la zona rural. Y zona rural tiene eh, sectores quizás eh, un poco abandonados, por así decirlo, ¿no? Como Bermejo, como Vallecito, eh, que quizás tienen una gran necesidad de agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se va a trabajar en todo caso con esos sectores? Bien, estamos ya armando los proyectos porque sí, esa es una de las problemáticas este realmente que hay que solucionar urgente, el tema del agua y tema de viviendas allí porque sí. eh, los terrenos, bueno hay que regularizarlos sí. y poder construir porque los vecinos de allí no quieren irse y no es el objetivo que todos se vengan al centro de Caucete claro. sino que puedan tener su vivienda digna en el lugar donde habitan eh, la mayoría de los vecinos, por ejemplo, de Bermejo, Vallecito, viven de, eh, de sus producciones. Tenemos artesanos, tenemos personas que realizan la, la fabricación de, de pan de semita, que es tradicional en el lugar, y justamente este, hay que ayudarlos uh -huh. desde el gobierno para que ellos puedan mejorar esa situación, justamente. Uh -huh. Bien. Bien. Sonia, y para el, el vecino de la ciudad, hablamos de, de la Bien. zona rural, el vecino de la ciudad, ¿cuál es el, el reclamo, además de todo este tema de las calles y las cloacas que generan bien. malestar, pero es una obra necesaria también. Bien, los espacios verdes, eh, uh -huh. iluminados, lugares de recreación y esparcimiento para los niños y viviendas. Si bien eh, el déficit de viviendas eh, no es tan grande, pero sí para un sector, ¿no? Porque se ha trabajado en la erradicación de villas, que estos eh, villas o asentamientos, perdón, ya este, no tenemos en el departamento de Caucete, solamente han quedado eh, lugares o zonas muy aisladas. Uh -huh pero las personas que viven en el centro de Caucete y viven eh, del alquiler, o sea, habitan en su casa alquilando, claro. y si no, viven en una vivienda precaria detrás de eh, donde vive su familia materna, paterna, en los grandes barrios como el Felipe Cobas, el Ruta 20, existe esta problemática. El área 2, que es Ignacio de la Rosa y César Aguilar, y bueno, vamos a trabajar firmemente en cooperativas, en el banco también de materiales, este proyecto del banco de materiales es para ayudar a este tipo de personas, ¿no es cierto?, familias que necesitan eh, alguna ayuda para construir, pero eh, no va a ser gratis, va a ser eh, a través de una pequeña cuota. Ya el equipo está trabajando en esto para que no el banco de materiales siempre esté este, eh, con materiales justamente uh -huh. y, y podamos ir solucionando a, a distintas familias esta necesidad. Bien. Eh, Sonia, y hay varios candidatos porque este, bueno tenemos, sí, sí, sí. todos sabemos que hay un, una nueva ley, hay un nuevo sistema y hay varios candidatos que van por el mismo frente también para camino a la intendencia y hasta la misma intendenta va por la reelección. ¿Qué te diferencia de ellos? Bien, eh, si bien hay muchas mujeres en, dentro sí. de, de las candidatas, es eso me gusta, o sea, sí, es importante, bueno. como mujer me siento... Este, en esto eh, que nos tenemos que apoyar y, y solidarizarnos entre las mujeres, ¿no? no nos tenemos que hacer daño. Yo llevo mis proyectos y eh, tengo un trabajo eh, territorial de militancia de hace muchos años, y sobre todo mi militancia ha sido social, eh, desde que comencé a trabajar eh, no solamente en el Ministerio de Desarrollo Humano, llevo trabajo desde Salud Pública en Zona Rural, en Pozo de los Algarrobos, en Pie de Palo, esto me incentivó a continuar con la política social y esta es una de las grandes diferencias, ¿no? si bien no todos pensamos de la misma manera eh, estoy ofreciendo un municipio de puertas abiertas donde se haya conocido y atendido de forma urgente quienes vienen de la zona rural por este tema del traslado y sobre todo funcionarios que sean del departamento de Causetti que conozcan cada uno de, de los barrios y sus realidades. Uh -huh. Bien, ¿cómo vas a seguir la campaña ahora? Ya que Recién hablábamos que estamos en la recta final ¿Cómo, cómo la van a fortalecer? Bien, eh, seguimos con las visitas a los, uh -huh. a los barrios para seguir eh, conversando con los vecinos y eh, apoyando también toda esta campaña estos meses nos ha llevado a um, trabajar mucho con el deporte en distintas disciplinas hemos uh -huh. realizado eh, campeonatos de, de futsal de fútbol, esto del ciclismo trekking, que es una de las de, de los proyectos que tenemos, porque en Caucete tenemos lugares muy importantes sí, sí, sí, muy y bien. que tenemos que explotarlos ¿no? a través del, del turismo y eh, mostrando cada día eh, lo que nosotros queremos hacer cuando lleguemos a la Intendencia. Esto del aporte y apoyo a las instituciones deportivas eh, para nosotros es muy importante para insertar a los niños, a los jóvenes y sobre todo lograr eh, ese objetivo que queremos, ¿no? Que los chicos no, no estén en la calle, poder eh, sacarlos de, de adicciones, que es una realidad y que existe en todos los departamentos, el nuestro no, no es la excepción justamente, pero tenemos que ponernos a trabajar firmemente en esto. No solamente la prevención de adicciones, sino tenemos proyectado un centro de, de atención a las personas con adicción y como estoy trabajando con adultos mayores hace siete años... Claro. Eh, un, un centro también de día para personas mayores va a ser nuestro, nuestro objetivo de, de que podamos realizarlo en el departamento. Para eso eh, ya realizamos capacitaciones, estamos trabajando con, con controles gerontológicos a, a centros de jubilados, a distintos adultos mayores de los barrios de CAUSET. Bien. Yeah. bueno para eh. terminar, eh, sí. Sonia, eh, si nos puedes comentar un poco sobre quién te van a acompañar allí en la lista. Veíamos algunas de las imágenes, eh, quién te acompaña justamente en esta lista, ¿no? Bueno, en candidato a concejal en primer término es Franco Bufagni, uh -huh. es un empresario del transporte del departamento de caucete mm, y eh, representa más que nada a la juventud, ¿no? Yeah. Es un joven. Bueno, en segundo término Adriana Ginestar, compañera y directora de de la mujer. Uh -huh. Pedro Gómez es una persona muy, muy conocida y querida en el departamento de caucetes profesor y también productor. Eh, la doctora eh, Miriam Ábrego uh -huh. es una abogada uh -huh. que eh, responde a lo que es el peronismo histórico. Hemos tratado de... enlazar. la lista. todos los sectores. Exactamente. Uh -huh. Fabián Muñoz es un... Una persona que practica deportes, justamente, es el presidente de esta federación, esta agrupación ciclística. Eh, bueno, Marcela Ochoa, eh, Gustavo Agüero, serían los titulares en, en la lista de candidatos. Muy bien, bueno. Bien. Muchas gracias. Buenísimo. Todas personas con sí. muchas ganas de trabajar sí. por la <risa> Todos vecinos muy comprometidos. Muy comprometidos. Bien, y de diferentes ámbitos, por lo que veo. Ese fue el objetivo, buscar personas de diferentes ámbitos y, bueno, incluir en la juventud, ¿no? Porque a veces decimos eh, que trabajamos, que tenemos que tener en cuenta a la juventud, pero le estamos dando la oportunidad de que ellos sean parte y estén en la mesa de decisiones. Muy bien, Sonia. Bueno éxitos entonces en este camino, eh, nos seguiremos conectando en, en el transcurso de esta campaña. Muchas gracias por visitarnos. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien. José, ¿seguimos con información? Con información, Vanessa, y le vamos a dar el momento y la bienvenida a Josué Lima. José venga por acá entonces muy buenas para tardes el momento cómo estás josé un gusto. Bien? muy buenas tardes para el momento sí, del deporte así es sí, justamente tenemos mucha información respecto a deporte sí. eh, lo más interesante y lo inminente ya es el partido de, de San Martín uh -huh. que a partir de las 21:10 estará enfrentando en el Hilario Sánchez a, a Nueva Chicago. bien sí un duelo trascendental ambos eh, con posibilidades de, de bueno de enfrentar de, de, de subir escalar las posiciones sí. Y bueno, ahí tenemos algunas placas y tenemos la, la formación eh, prácticamente eh, confirmada, confirmada casi, ¿sí? Sí. por César Monasterio. Bueno. Que bueno, justamente en el arco tenemos a Monjor. Sí. Eh, en la defensa, la dupla central de Aguirre y Masuero. Eh, los laterales eh, Molina de derecho y Bontempo de lateral izquierdo. También en el mediocampo estarán Blanco con Franco Gral sí. eh, Que bueno, han tenido una buena participación. Claro. El, el DT confía en ellos, lo vuelve a poner en el 11 inicial. Borazzi y Sánchez estarán un poco desplegados por los costados para darle un poco de rodaje eh, a San Martín sí, por esos sectores. Sí, González que estará eh, en enganche, el número 10, uh -huh. que, que bueno, viene, tiene un buen desempeño eh, en San Martín en estas últimas fechas, con, con Monasterio también en estas dos últimas. Y, eh, bueno, Franco que bueno, va a tratar de, de meter esa, esa, esas goles. La que le lleguen, la que, llegue, ¿eh? la que pueda a San Martín. La que todas las que generar, le lleguen la tratará de, de, de meter al arco. Entendiendo también que en el banco suplente... Eh, hay tres sanjuaninos, uh -huh. ¿sí? Recordábamos lo que decíamos ayer, decíamos ayer de claro. que, bueno, cada vez hay más participación de la cantera verdinegra en, en el plantel eh, principal de San Martín, en, este, en esta primera nacional. Eh, y, bueno, podrían ser parte de, de, de este duelo ante Nueva Chicago, duelo de verdinegros. Eh, bueno, hablamos de sí, Pelaitá sí, y sí, sí, también sí. hablamos de Nahuel Tejada, ¿sí? Que, que han estado... Que han, que van a ser opciones, sí. entonces en todo han caso... sido opciones y bueno, la, la, cada vez que les ha tocado, sí. le han respondido de la mejor manera. Uh -huh. eh, así que bueno, ahí es ten, eh, tenemos esta información: la formación eh, de San Martín, uh -huh. que bueno, estará enfrentando, como decíamos recién, a partir de las 21:10 a, a Nueva Chicago. Un duelo que decíamos la, sí, va, a dar que va a ser difícil, va a ser difícil sí. porque, como decíamos ayer, Nueva no, Chicago está peleando los, los puestos, está de, solo a un punto de, de San Martín en eh, la tabla de posiciones. No va a venir a pasear a San ¿No? Juan, va a venir a buscar los tres puntos. Y bueno, en un instante nada más estaremos eh, viendo cómo se desarrolla este juego. Sí. ¿sí? Para todos aquellos hinchas que no tengan la posibilidad de, de ver... Eh, bueno de ir al estadio sí a ver el partido por laburo o demás eh, bueno pueden observarlo por la pantalla de Tele Sport exactamente ¿sí? lo van a estar pasando o por en directo Sonda T que va a estar siguiendo el minuto sí. a minuto de, así es. Eh, Sonda diario también lo que está pasando minuto a minuto de San sí por Martín, Sonda Vachivá. diario vamos a estar en el minuto Exacto, a minuto de visto, todo lo que entonces. suceda en este partido exactamente bueno Josué eh no te despedimos, pero nos sí, vamos seguimos. a hacer una pausa y, y enseguida continuamos con más información de deporte, de política, de economía y todo justamente lo que sucede con la Semana Santa también previendo lo que va a suceder esta, este fin de semana entonces en San Juan. Pausa, ya volvemos, José. Dale, vamos.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 Con la app Ciudadano Digital ahora podés realizar trámites personales desde donde estés. Como por ejemplo visualizar y descargar partidas de nacimiento, certificados de vacunas, boletas de rentas, certificados de evalúo catastral o recibos de sueldo si sos agente de la Administración Pública Provincial. ¿Cómo? Es muy fácil. Recordá tener a mano tu celular, tu DNI y cuenta de correo. Descargate la app de Gobierno de San Juan. a ingresá a Ciudadano Digital. Seleccioná. Crear cuenta CD y seguir los pasos. Sácate una foto frontal sin anteojos ni cubrebocas. Escanea el código de barras de tu DNI. Ingresa tu número de celular y valídalo con el código que te llegará por SMS. Ingresa tu email y valídalo con el código que te llegará a tu bandeja de entrada.